Está buena, sí, te gustó. <risa> te gustó esa. Sí, Miren, sí, sí, sí. vamos a escuchar a Yerjan el antiguo, en este momento. A ver, qué nos, a ver qué nos trae. A ver si viene explosivo hoy. ¿Eh? <risa> Adelante. bien bueno, a pasar claro, okay. Gracias, bien. gracias, Amado. A colocar mi tiempo aquí. Eh, a correr bien, gracias a Israel que está allá en los controles a, a Giovanni en la producción y a José en, en Master quiero iniciar eh, nuestro comentario del día de hoy presentando un video que a mí me dio mucha pena, que me dio mucha vergüenza que para mí es muy lamentable y es un video que subió precisamente a la página Somos Pueblo de un sector de aquí de la República Dominicana, entiendo que es en la capital, donde un grupo de personas, cuando ven a un equipo SWAT que va pasando en el toque de queda, le entran a botellazos. Una, algo realmente eh, penoso, vergonzoso. Ahí ustedes ven que la policía viene, ¿verdad? Eh, como es natural, persiguiendo a la gente que está en la calle. Cuando hay toque de queda, esa es la función de ellos, perseguir a todo el que ellos encuentran para llevárselo preso. Pero aquí, aquí se ve cuando ellos son eh, agredidos a botellazos por gente que están en azoteas. Increíble, señores. ¿Qué pasa? Ellos les responden. Porque hay, hay, hay, algo, hay algo que la gente tiene que entender y es que esta gente son militares. Y esta gente también está cansado Y esta gente están también arriescando arriesgando sus vidas. Y yo creo que ese no debe ser el trato que deben recibir de parte de la ciudadanía que se supone tienen que tener un margen de respeto. En ese caso particular sucedió algo muy, pero muy delicado. Y es que la gente que estaban en las azoteas comenzaron a tirar el botella, pero estaban acompañados de niños. Y cuando ellos le entraron a cartuchazo para atrás, salieron todos corriendo y dejaron una niña en la azotea. Si se puede ver ahí, es algo realmente lamentable. Pero el que está grabando le está diciendo a los guardias le está diciendo a los guardias que por favor que no tiren porque ellos están viendo una niña y los guardias le hacen caso. Qué bueno que no pasó una desgracia ahí. Qué bueno. Pero hay que decirle a la población que se, se, se están pasando de la raya. Así no. Así no. O sea, cómo va a ser que un equipo de militares que vaya pasando por su sector y ustedes le entren a pedrada y a botellazos. Ustedes saben que ellos no le van a responder con cariño porque ese es el problema que tenemos en la República Dominicana y, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que queremos orden, pero que nos den un chance, que queremos que se implante la ley, que se implante la mano dura, pero cuando me la aplican a mí, entonces es un abuso, o cuando se la aplican a mi vecino, entonces es un abuso. Entonces tenemos que pedirle a la gente que respete. Eso no pasa en una organización. Yo, yo estoy seguro que eso no pasa en ninguna organización de la República Dominicana. Eso pasa en los barrios y que me acusen, ¿verdad? Porque yo vengo también. Pero ustedes tienen que ser respetuosos. Si usted ven por ejemplo, que la policía va por su sector y se llevó una gente presa porque estaba afuera rompiendo o desobedeciendo una orden de un toque de queda, no se meten en eso. Porque a mí no me han llevado, porque yo me tranco. No van a entrar a mi casa a buscarme porque yo estoy cerrado. Entonces, pedirle a la gente, caramba, sea respetuoso y quisiera que, por favor, coloquen de nuevo, muchachos, las imágenes eh, para que la gente vea desde las azoteas le entraron a botellazos a ese a, a ese grupo de, de, de militares y vamos a, a escuchar un poquitico el audio que me dicen los muchachos que le quitaron las malas palabras porque incluso se oye las malas palabras que le que le vocifera a la gente a los militares vamos a escucharlo ¡Qué palomos que ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! No no ¡Ahí! papá. Oh, oh, oh. ¡Guardia, cuidado! ¡Hay niños, guay! ¡Dale cuidao. banda a esa gente, dale banda a esa gente, que a ¡Hay muchachos! Muchacho. Vale. guardia muchachos! No, no, no, no, no, ¡Hay muchachos! ¡Hay muchachos! guardia ¡Hay muchachos! muchachos! Dale esa ¡Hay ¡Hay ¡Hay ¡Hay niños, dale ¡Hay esa ¡Hay ¡Hay ¡Hay Dale, manda a esa gente, hay, hay hay, el niño, ¿Sabes? ¿Sabes? vale. Hay muchachos. el vale? niño, vale, dale, manda a esa gente. La niña sola, ahí lo está. ¡Oye! de quién está esa niña! oye no, pues, esa niña que qué ahí ¡Hola, Ahí chingada! ¡Hola, qué ¿Pueden ustedes observar ahí cómo los que estaban en la azotea, que le entraron a Pedra y a Botellazo a, a los guardias y a los SWAT que estaban ahí, se salieron corriendo cuando le entraron a, a Cartuchazo y dejaron a la niña sola? Porque así somos de irresponsables. Y entonces, eh, eh, por suerte, la gente se dio cuenta de que había una niña y le pidieron a los guardias que que dejaran de tirar. y ellos ¿Ustedes se imaginan eso? Pero ese es el país que tenemos, lamentablemente. Caramba. Y, y entonces le echamos la culpa a los guardias que lo que están haciendo es cumpliendo con su función. Y son agredidos a botellazo y a pedrada por la gente, inclu incluyendo algunos sectores que le han entrado aquí. Quería presentarle esto para que ustedes vean el nivel de inconsciencia que hay en la República Dominicana y en la mayoría de países, pero también eso sucede en, otra, en otras partes del mundo. En España, cambiando de tema, abrieron sus puertas, señores, ya comenzaron a salir en España y también en Italia. Qué bueno. Eh, abrieron un espacio y ahí tenemos las imágenes eh, de que las personas eh, específicamente en España salieran por horario, es decir los los, las personas de 14 a 70 años le dieron un espacio de salir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y de 8 de la de, la, de 7 de la noche a 8 de la noche y entonces desde las 10 hasta las 12 salían los que tienen eh, mayor eh, a más años de 70 los que son mayores de 70 años salían de 10 a 12 y entonces de 12 a 7 de la noche los niños menores de 14 años y ahí no, están... sé, no, no sé si viste en el video una, una ciudadana que iba sin mascarilla Sí, sí, sí. nosotros muchísimo. somos descendientes de los españoles sí, muchísimo <risa> eh, está saliendo eh, así. <risa> en la, la última parte de estas imágenes, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría no tiene, no tiene eh, mascarilla, mira la gente como anda normal, sí, Algunos, sí. Sí, pero la mayoría no la tiene y la gente anda normal, no. hace un ejercicio, mira la cantidad de gente que salió y la mayoría no tienen eh, ni andan con guantes, no andan con mascarilla. Y ahí está, pero ya decidieron en España. Será, eh, quizá no es obligatorio, como aquí, usar mascarilla por disposición. no digo yo, Allá porque... no van a ser obligatorios solamente en, los, eh, en el transporte público. Cuando tú te vayas okay. a son sitios abiertos, en el transporte ya, público. Ellos, se te van a obligar... ellos tienen una ellos tienen Así. una idea de que deben tener la mascarilla los que están afectados de gripe o de alguna situación o del COVID. Son los que deben para evitar. No propagar, es decir, que la responsabilidad cae sobre los infectados. Que si ya se están en recuperación, tienen también un periodo para que tampoco dejen de tenerla, porque pueden estar en su etapa activa de infectación. Ya. Así es Bien, Entonces, ahí está. Qué bueno que ya en, en Europa hayan comenzado a, a, a soltar un poquitico el confinamiento. No hagan eso a nosotros aquí, ya, ya. Así, Sí, aquí va a pasar eso, paulatina, En 15 días. En 15 días ya se va a comenzar a abrir eh, eh, naturalmente todo esto a partir del 15. Entiendo yo cuando, cuando eh, pase esta, esta última fase del toque de queda y de la cuarentena, van a comenzar a abrir la economía de manera paulatina y es lo que deberían hacer para que la gente no salga de, eh, en grupos y entonces tengamos un problema. Por último, en nuestro comentario, yo quiero presentarle a ustedes las imágenes de el de Duquesa, la humadera del vertedero de betedero Duquesa. Y aquí viene el comentario que quiero hacer, fuerte, fuerte, con relación a esto. Yo quisiera pedirle a las autoridades que tienen que tirar el ejército a la calle. Sí, todo el que tengan uniforme, tírenlo a la calle, tíren mm. los, tíren los linces, tíren los guardias, tíren los, esto que, ¿cómo es lo de? es la fuerza aérea, tiren la marina de guerra tiren a todo el mundo a la calle ¿por qué? porque yo les puedo asegurar a ustedes que ese incendio de duquesa, independientemente de la temperatura de que sabemos que normalmente se incendian, eso no fue fortuito ¿quién lo hizo? no lo sabemos, y por eso es que yo quiero que se tire a todo en eh, eh, todo el uniforme, lo tiren a la calle ¿saben a qué? a cuidar nuestras instituciones porque hay mucha gente en este país que está apostando al caos para sacar beneficio de eso. Aquí hay gente que, como yo le decía hace tiempo, estaban apostando a que hubieran aquí miles de muertos. Y como no lo hubo, van a apostar a otras cosas. ¿Por qué? Porque le ha convenido, y aquí todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo, le ha convenido el caos. Le han convenido las protestas, le ha convenido la crisis. O ya se nos olvidó la crisis de, de, de, de, de, de quién fue el que salió más beneficiado de la crisis que pasó en, en, en febrero. Entonces tenemos que vernos en eso. Señores, eso de Duquesa ciertamente pudo haberse creado un incendio, pero fíjense ustedes que ni siquiera han podido controlarlo todavía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Parece que el gobierno está durmiendo. Eh. Están durmiendo porque yo entiendo que deberían tirar todo a la calle. Todo el que tenga un uniforme, tirarlo a la calle para preservar nuestras instituciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de julio. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente pasen las elecciones. Se acabó eso. Porque aquí hay gente que está apostando al caos. Aquí hay gente que como se dio cuenta que gracias a Dios estamos venciendo al COVID. Sabía que eso iba a beneficiar a quién. Todo el mundo lo sabe. Al Ahora partido. Al partido. Al partido de gobierno y qué está, y qué están haciendo o qué van a hacer? Van a procurar crisis de otra magnitud y mira que en esto yo estoy haciendo una especulación ¿eh? con relación a, a, a esto de, de Duquesa. Pero yo le puedo asegurar que hay humanos criminales de quién no sé decirle, no pudiera yo decirle a quién, pero tenemos que ver a quién beneficia la crisis. ¿A quién beneficia la situación? Esta situación de, de, de Duquesa, ¿a quién beneficia? ¿A quién le están echando la culpa? Al gobierno. ¿Quiénes se la están echando? Luis Abinader y su grupo. Y qué no, pena, no. caramba. ¿Qué no puede pena? ser porque eso tiene que ver con el ayuntamiento de Santo Domingo, de todos los ayuntamientos. Exacto. De el de T de Duquesa es el gran receptor del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero lo Entonces, que te digo... Que todo, inclusive, yo creo que hasta guerra tira ahí. Eh, si de tú te fijas, yo tengo, yo tengo un tuit ya para terminar. Tengo un tweet del propio Luis Abinader, donde él dice, déjeme ver que yo lo, yo lo leí hice un capture, donde él dice que lo, lo de Duquesa es exclusivamente responsabilidad del, de, del gobierno central y que por favor que actúen ya. Pero caramba. No, para para eh, mí yo puedo? entiendo que él está desprovisto de conocimiento de lo que ha sido... El manejo de vertedero y a quién le corresponde la responsabilidad se está ah, montando, se está montando de, de conocimiento. no es no. Si sí, miren exactamente lo que te dice Amado, no es de conocimiento, no, es no un tigueraje eh, eh, y <risa> esto no es directamente contra contra él, sino querer aprovecharse de una situación como esta. Y por eso yo digo que hay que tirar a todo el que tenga un uniforme, hay que tirarlo a la calle. Saben para qué? para preservar nuestras instituciones porque aquí hay gente que va a apostar al caos para poder pescar en ríos revueltos y sacarle un beneficio electoral a eso hasta el 5 de julio tiren a todo el mundo a la calle y después de ahí ya ustedes van a ver que el, que el país se va a calmar porque aquí lo que buscan es sacarle provecho electoral a todo y si pueden haber muertos y si pueden haber gente enferma por eso pues lamentablemente hay gente que eso le da tres pitos con eso termino bueno Gracias, Yerjan, por las, las informaciones y tu comentario. Nosotros continuamos con más contenido del programa y en este momento vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Abajo.